Partes de la quinceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, Hay de ti, Corazín. hay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierto de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos rigurosa para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarneón, crees que serás encumbrado hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que serás menos rigurosa el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Las recriminaciones a Corazain y Bethsaida son narrativamente falsas. Es decir... Jesús nunca pronunció esas amenazas porque hasta el momento en que se dice estas cosas en el relato de Mateo, no se ha hecho mención alguna de milagros en tales ciudades. Y en cuanto a Cafarnaún no hay noticia alguna de que ahí precisamente fuera rechazado por la ciudad entera. Lo que narrativamente es falso tiene teológicamente una razón de ser. El redactor de esa narración puso en boca de Jesús una amenaza de fuerte rechazo hacia ciudades galileas, Y cuando se escribió este texto, unos 40 años después de la muerte de Jesús, expresaba algo de los cristianos de entonces vivían intensamente, el rechazo de Jesús, tal que fueron responsables los dirigentes judíos, era vivido por los cristianos como rechazo del Mesías que Dios envió a Israel.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 Usano. Este texto debería ponernos en guardia para no incurrir a la ligera en posturas de antisemitismo que nunca se debe justificar en los evangelios. Al contrario, si algo nos enseña Jesús es el respeto, la tolerancia y la aceptación incondicional de las ideas y prácticas religiosas de quienes no coinciden con nuestras ideas religiosas y nuestras prácticas Mateo compara estas ciudades con otras ciudades con fama de impías o paganas, Tiro y Sidón, o por la corrupción de las costumbres, Sodoma, y asegura que estas ciudades malditas serán mejor tratadas que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús el enviado de Dios. En otra ocasión Jesús alaba la ciudad pagana de Nínive, porque aceptó la predicación de Jonás y se convirtió al Señor. Mientras que el pueblo elegido siempre se mostró reacio y duro de corazón. Los que pertenecemos a la iglesia de Jesús podemos compararnos a las ciudades cercanas a Jesús. Por ejemplo a Cafarnauna, a la que el Evangelio llama su ciudad. Somos testigos continuos de sus gracias y de su actuación salvador. Podríamos asegurar que creemos en Jesús en la medida en que Él espera de nosotros. Los regalos y las gracias que se hacen en una persona son a la vez don y compromiso. Cuanto más han recibido uno, más tiene que dar. Nosotros que somos verdaderamente ricos en gracias de Dios por la formación, la fe y los sacramentos, la comunidad cristiana, ¿de veras nos hemos convertido a Jesús? ¿O sea nos hemos vuelto totalmente a Él o hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida? O tal vez algunas muchas personas, si hubieran sido tan privilegiadas en gracia como nosotros, le hubieran respondido mejor. Que el Señor los bendiga.